Hoy no fue un día soleado y hoy murió el rostro televisivo de la dictadura perfecta priest, Jacobo Sabludovsky. El 2 de octubre de 1968, luego de la masacre de estudiantes en Tlatelolco, a manos del ejército, Jacobo Sabludovsky inició su noticiario en Canal 4 diciendo simplemente que había sido un día soleado. Ya como conductor del noticiero estelar de Televisa, 24 Horas, tampoco informó sobre la matanza del 10 de junio de 1971, donde un grupo de paramilitares reprimió una manifestación estudiantil, también en la Ciudad de México. Cuando la periodista Diana Amador le preguntó en entrevista si en algún momento se vio obligado a mentir, él respondió que estuvo obligado a quedarse con la versión oficial, porque las posibilidades de investigación de algunos temas eran mínimas. Algunos opinan que Zabludovsky intentó reinventarse como conductor radiofónico en su noticiario de 1 a 3 en Radio Red, pero el célebre escritor y periodista Vicente Leñero se imaginaba a pidiendo perdón por no haber contribuido en aquellos desafortunados años a la libertad de expresión, misma que pretendía ejercer con profundo arrepentimiento ya como conductor de radio. Dice Leñero que Zabludovsky fue un empoderado líder de opinión al servicio de Televisa que a su vez servía a la presidencia imperial de un PRI que manejaba al país como si fuera de su propiedad.